Mi nombre es Mario Baruco. Este, mire, yo pertenezco al Consejo de Bienes Comunales. Entonces, dentro del Consejo de Comunales, eh, me tocó la comisión de estar en la empresa de, de vivero como administrador. Como vivero, hemos bajado tener un proyecto eh, para, para reforestar, porque llevamos a, ahorita aproximadamente 8 800 hectáreas, más o menos, es lo que se lleva por la reforestación. Serían unos 10 millones de, de pin en esos tres años. Primero trabajamos pues, cuatro especies, pero ya el, el, se fue trabajando de otras especies ya, hasta donde estamos ahorita, son siete especies que tenemos. Este, este es el, el, bueno, nosotros aquí lo conocemos por el Texco, pero su nombre científico es el Moctezume. Aquí tenemos, esta este es otra especie. Este es caniz, ahora aquí lo conocemos por el caniz, pero su nombre científico es Seostrobos. Así como ves que, que tenemos dividido así, lo tenemos especie. también porque viene de, de, es de, es de cada especie y de cada paraje. De la traemos toda esa corteza, lo que prácticamente antes era una basura. Era una basura que no, no tenía ninguna utilidad, pero ya ahorita, si se dan cuenta, pues ya ahorita ya la, ya la estamos utilizando, como composta. La traemos ya de la cerradera, así, así como viene. Entonces, ya lo que, lo que hacemos aquí con ese molino, ya molemos, molemos lo que... para que ya nos salga más, más fina y la podamos utilizar. Buscamos modos para capacitar más a la gente, ver qué, qué podíamos, porque... aquí vinieron varios varios este, ingenieros a, a capacitarnos, entonces de, de, de a poquito, de todo, de todo, fuimos, fuimos agarrando y ya nosotros hicimos, ahora sí que la propia composta que nosotros utilizamos y nos, es, nos está dando resultado. Este, las tierras ya no producen si no llevan el fertilizante y antes, antes aquí en la comunidad era con puro estiércol, con puro estiércol eh, lo que eh, ...se hacían los cultivos... Eh, pues ...se levantaban buena, buenas cosechas... ...ahorita si le pone con a una tierra... ...y ya no funciona... ...porque ya, ya se acostumbró la tierra... ...o sea ya se mal acostumbró pues a... a los químicos... ...y eso fue lo que, que nos perjudicó... ...entonces con esto... ...estamos tratando de volver... ...a recuperar poquito... ...lo que es este... lo natural... Y viendo lo que es el estiércol de res, pues, es buenísimo para los cultivos. Eso es lo que tenemos eh, nuevo este año. Eso es lo que tenemos eh, es, nuevo este año. Este es el avies. Bueno, ya me... que tenemos de base son 15 personas ellas son las 15 personas pero a veces se requiere de, de más gente, como por ejemplo cuando, cuando hacemos la extracción de semilla serían 3 personas por barrio para formar una brigada y, y este pues es lo que le digo, varían varían porque hay a veces que se requiere, se requiere de más personal entonces aquí lo que hacemos nosotros es este pues contratar contratar este, mujeres para darles pues, el empleo a, la, a las mujeres porque realmente sabemos que la mujer también requiere de, de empleos Aquí somos cuatro barrios aquí en la comunidad entonces como ellos son encargados de, de aquí del libero de bienes comunales entonces ellos ven la, ven la manera con cuánta gente se, se puede trabajar entonces si, si, si Chico, si se ocupan 20, 20 mujeres, entonces son 5 de cada barrio. Se, eh, hablan con los coordinadores de barrio y, y ya mandan 5 de, de cada barrio. Está el, el barrio primero, el barrio segundo, el tercero y el cuarto. Así se trabaja aquí, ya, ya no se trabaja como antes, como trabajaban los partidos. Ni tampoco pueden meter así gente cualquiera, sino que tiene que ser primero por los barrios. Este es uno de los empleos temporales que en esa época, eh, como les dije. De que este, Son tres meses Lo que es noviembre, diciembre, este, diciembre Y enero so, Esa es la época en que se puede recolectar Es cuando la, el cono está maduro Viene cerrado verde Pero ya maduro Ya viene madura la semilla Y entonces en ese tiempo se emplea esa gente A veces ocupamos tres por barrio Cuatro por barrio Para hacer la recolección Dependiendo de cómo haya semilla también En los bosques Vamos, revisamos los bosques de cuánto, cuánta semilla hay, de cuál de cuál hay más, y también ya dependiendo del ingeniero cuál semilla es la que requiere más, de esa se hace la recolección. Sí, pues, le digo, llegamos a tener hasta 60 personas trabajando, y no nada más este, de una semana, son, a veces son 11 semanas, 10 semanas, lo que les damos el empleo temporal. Esa es una, una plancha de secado, ya se trae, se, se tiende y empieza a abrir. Ahorita abre, va soltando la, la, la semilla. Entonces ya eh, volvemos a, a emplear este, otro empleo temporal más, pero ya con mujeres para que nos recolecten todas las semillas de aquí nos las junten, nos las junten, nos las limpien. Porque aparte de ya, de que cuando se junta, eh, se, se tumba toda la aleta. Entonces es el trabajo que hacen las mujeres también que vienen a. A los empleos temporales. Eso ya se, eso ya se hace, pues ya de, de, de diciembre, enero, se empieza ya cuando ya la, la piña ya empieza a soltar, pues la semilla, porque también si la dejamos aquí sin, sin recolectarla, pues nada nos va a servir porque el pájaro, el pájaro sí se la, se la acaba. Entonces necesitamos estarla levantando, levantando, y es cuando tenemos la necesidad de seguir empleando, pues más, de ir generando ya más empleos, este pues de es como le decía aquí los, los empleos temporales se van dando bueno para nosotros ha sido un éxito porque nosotros hemos visto que la planta que estamos produciendo pues tiene un, un 80% de sobrevivencia eso es lo que nosotros hemos visto y hemos notado que para nosotros pues, ha sido un éxito porque hemos, eh, al principio se traía plantas de, de otros lados este pues ¿no? era un 30% un máximo un 40% de sobrevivencia de lo que había a lo que ahora nosotros con nuestra propia planta pues tenemos un, el doble de porcentaje de sobrevivencia otra de las cosas también lo que pues, estamos implementando mucho aquí en la comunidad es este, dándoles mmm, ahora sí que invitando a las escuelas desde un preescolar hasta un nivel superior, eh, a que vengan y visiten. Eh, lo que hacemos con los niños es recomendarles que traten de cuidar un pinito, que más o menos es su ciclo de vida de un pinito a, a un ser humano. Un ser humano, le ¿cuánto puede durar? 100 años máximo. Un pinito también, lo mismo. ¿A qué edad es un, a qué edad es este, un árbol adulto? Eh, pues todos dicen, ¿no? A los 18, pues un pinito también a los 18 años es adulto, ya de ahí para allá ya empieza a producir también, eh, ahora sí que resina, lo que, lo que uno quiera, pues, de, del árbol, le digo. Eh, entonces, eso es lo que nosotros eh, estamos implementando como consejo también, de que, de que los alumnos se acerquen, les damos explicación, eh, que traten de cuidarlo, pues, no más que pues, nada. Eh, al final de cuenta cuando ya hacen su recorrido, cuando es tiempo de reforestación, les regalamos un pinito, cuídalo, plántalo. Eh, ellos verán dónde lo, lo plantan, pero sí hay, si se dan cuenta, ya en la comunidad hay mucho pinito que es, es de aquí a del vivero, por ahí sembrado, donde quieren, una partecita. Y eso es una de las ventajas ya de, de la comunidad.